director de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Santiago Baeza, se ha trasladado a Molina, Aragón, para clausurar el curso Embellecemos Molina. Nos encontramos en Molina de Aragón para clausurar el, eh, un taller de empleo, un taller de empleo que acaba de finalizar. Este taller de, de empleo se denomina Embelleciendo Molina y solo con esas dos frases, taller de empleo y embelleciendo molina, eh, queda claro que, que, cuáles eran los objetivos del mismo. Eh, fundamentalmente, formación. Los talleres de empleo forman parte de los planes de formación de la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es una apuesta del gobierno regional intentar acercar la formación a todas las zonas de Castilla-La Mancha y concretamente en Guadalajara sacarlo también de toda la de, de lo que es la capital de la, de la provincia y este es el tercer taller que se ha celebrado en esta legislatura, cada año ha habido un taller en Molina de Aragón y se han invertido entre los tres unos 228 mil euros pero es que aparte de la apuesta por los talleres de empleo eh, desde el gobierno regional presidido por emiliano garcía paje y gracias también a, a la labor y de, de, del delegado de la junta de molina de alfredo barra eh, hemos conseguido traer eh, formación formación para el empleo y en estos últimos dos años se han traído cuatro acciones formativas que en las que se han formado 60 alumnos dos se hicieron en el año 2017 dos en en el 2018 y tenemos programadas otras dos para el siguiente ejercicio para 2019 en total hasta este momento desde el gobierno regional se ha invertido en molina de argón en materia de formación la cifra de 370.000 euros y ha afectado a un total de 90 personas